Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. En esta ocasión vamos a hablar con el secretario general de la Fuerza Juvenil de acá, de San Francisco de Macorís, Dominicana, el FJD, que funciona y hace vida en, en el Aguas Recinto San Francisco de Macorís. Está con nosotros su secretario general, Chinkowski Acosta. Chenko, buenos días, bienvenido. Buenos días, buen día. Bien, hablando de una buena nueva. FJD FJD Me vi que está muy avanzado Con un, una app eh, Dispuesta ahí para todo el estudiantado Y todas las fuerzas vivas, juveniles Están modernos sí. Adelante, cuéntanos Sí, no no precisamente moderno yo diría eh, ajustado a la necesidad. Para que no se vaya a confundir con no, lo no de que aquel no, que más. es moderno y porque que no lo es. El modernismo puede llegar hasta cierto punto, pero la necesidad nunca se acaba, siempre hay que, que yeah, variar. Quieren más. Sí. Quiere más. Sí, Tienen la necesidad de, de tener una aplicación hoy día. Sí, por, el, por un asunto de ahorrar tiempo y, y de comodidad. Porque... En el mundo donde vivimos, eh, la, la sociedad nos exige mucho eso del de tiempo. Y la gente dice, hay un refrán que dice que el tiempo es oro. Yo lo miro uh -huh. como un ching más porque el oro se puede recuperar. Libra de pero reina. el tiempo no. Por <risa> más que quieran, el tiempo no se puede recuperar. Y esta app surgió, así pues, teóricamente, en una reunión con unos compañero y de pronto alguien dijo, pero ¿y por qué la universidad no tiene una, una aplicación? O sea, es... Una, una universidad nacional claro. y aquí, instituciones locales tienen aplicación, incluso personas, indiv Casi todo el mundo personas individuales. Casi Persona individual tiene una aplicación. Entonces, Así es. Eh, la universidad no tenía una y nosotros, pues, decidimos lanzar esta. ¿Qué encontramos en la aplicación? ¿Qué información obtiene el estudiantado? Sí, eh, de cabecera tiene nuestra página principal en el, en el primer punto, Ahí que es la FJD. Punto net, ahí ponemos todas las noticias relacionadas a la universidad a nivel nacional. Uh -huh. en, el segundo, en el segundo espacio, en el menú, está autoservicio. Eh, ahí dice autoservicio, pago en línea, uh -huh. admisiones, reingreso y recuperar en, en esos cinco... Cinco espacios relacionados. O sea están conectados entonces a la plataforma sí, enlazado de la Sí, a la plataforma de la universidad. De la universidad, para poder realizar esos servicios. Qué sí, bien. totalmente Qué en directo. ¿Y es fácil. Sí, es eh, intuitiva. Se va, dice. Vamos a permitir que nos traigan el café, Chichowski, sí. para sí. que este diálogo sea más interesante en el día, sí, mundial, hoy es día mundial de café el, café el más esperado por mí en el día de hoy mi primer sorbo de café doñita entonces ya los estudiantes para su selección de materia y esas cosas pueden eh, auxiliarse desde de la app Sí, gracias. sí, entrando por autoservicio normal como se hace desde, Salud. desde una computadora Salud. Y, la gracias. y pueden entrar desde autoservicio lo que nosotros quisimos facilitar es a veces el cambio de de una, de una página a otra para facilitarle ese proceso. Uh -huh. O sea, y lo podríamos, en, en uno de estos días, vamos a hacer un reto: seleccionar un estudiante que utilice la app y, y otro, otro que lo haga desde una computadora. Directo. A ver cuál es más rápido. A ver. No cuál <risa> es más rápido, porque sería una, una competencia injusta, sino ver las facilidades que le ponen. Porque evidentemente va a ser más rápido la aplicación, porque uh -huh. no tienes que escribir nada. O sea, tú no tienes que entrar a Google. Ni escribir autoservicio, ni nada de eso. Entonces sería injusto medir cuál sería más rápido. Porque ya lo sabríamos. Sí, porque ¿Sí? ya lo sabríamos, si no ves la facilidad Shenko, para el estudiante. Shenko, eh, tú sabes muy bien, bueno, que el mundo va muy rápido, muy ágil, y la gente está muy informada, muy actualizada. Pero los celulares no traen la capacidad suficiente a veces de memoria. Es un dolor de cabeza para la población actual, sobre todo la juvenil. Eh, ¿Cuánto pesa esa aplicación? Bien. ¿Qué tan fácil es para descansar? Eh, me río porque eh, no es súper ligera. ¿Súper sí. ligera? Exactamente. ¿Cuánto sí. pesa? Vamos a ver. 11 megabytes. 11 megabytes. Eso serían dos canciones. Sí, muy, muy, muy, muy frágiles. O una foto de un, de un una Galaxy. Foto. Una foto. Una, una fo foto de un Galaxy. Una foto que lleva más. Bueno, pues Exacto. una buena noticia. Una foto de un Galaxy, 11 megabytes. Sí. Excelente. Mira, y entonces con esto, como facilidad, el estudiante donde se encuentre, ¿Puede realizar tareas que tendría que buscar en una PC estacionaria sí. o estar en una oficina o en su casa o en algún lugar? Sí, o sea, sí podría... Bueno, ahí Estamos vemos... Estamos viendo el proceso, el lab... entra a Google Play, sí. pone FJD, FJD y de 3 y le sale... FJD 3. Sí, actualmente tiene una valoración de 4.9%. ¿Cómo? Y el 5 es el máximo. Sí, el 5 es el máximo. <risa> pero alguien, bueno. alguien ahí no puso 5. Pero, pero, bueno. Bueno. pero es la opinión. Y, el, y acaba de salir, ¿cuándo la crearon? El 28 de octubre. O, la publicamos el 28 de septiembre. pero Puede, sea, puedes días, manipularla tres, cuatro, y enseñarnos diez. a través de cómo hacerlo para que la cámara que está detrás de ti pueda captar... Déjame copiar mi matrícula. Sí. Entonces, él va a copiar la matrícula, pero qué interesante y qué vanguardista está la misma okay. aplicación. Sí. Ahí la vemos, que él está, mira, ya entró. Mm, en autoservicio, colocamos la matrícula normal. Sí, él pone la matrícula. Y aquí el NIP. Vamos a ver, nos estamos proyectando nos en estamos, pantalla. Vamos a ver, él lo está okay. haciendo. Para que los estudiantes vean y la población vea. Él está introduciendo su matrícula y ahí para va la búsqueda de información en la aplicación. Ya la tiene descargada en su celular, por supuesto. Mm. Bueno. Es una aplicación para conseguir informaciones, las noticias producidas en el recinto, con énfasis a la que producen ustedes como gre como grupo, pero también avisos y bueno y los servicios que ya tú mencionaste de admisión interesante sobre todo. Ojalá y todos los otros grupos también se animen sí, a tener su eh, propia aplicación. por ejemplo, también aquí tenemos todas las informaciones sobre el acuerdo que tuvimos con los choferes. Recientemente, sí, Recientemente, jueves, jueves, O sea, publicamos aquí todas la, las informaciones. Que queremos hacer paréntesis ahí. Ustedes han hecho un acuerdo con FECITRAP, ah, la sí. Federación de Transporte Interurbano de Acá de en San Francisco de Macorís porque tenían la intención de del al, de alza del pasaje y el sector estudiantil de 25 lo querían llevar a 30. Sí. No fue aplicado gracias a la negociación que ustedes tuvieron. Sí, en, nosotros en principio el lunes pasado hicimos un llamado a los estudiantes a que se movilizaran y, a y de que no pagaran, sí, a protestar de que no pagaran el el aumento, de que no pagaran el aumento, sino de que pagaran los 25 pesos, que en origen eran 20, porque el aumento anterior no se le aplicaba a los Escuché en la noticia que el, un dirigente choferín que solamente ha habido un aumento y fue el Día de la Madre. Sí, mala fecha de referencia esa. <risa> Yo entendí que a la madre hay que protegerla, que ¿Sí? es la mejor administradora, sí. y es la que sufre. Y que ¿verdad? también es el día que mayor se traslada a usted para ver claro, a su, o sea, eso. Claro. ese día como, no, era, no era lo ideal. Se va fue aprovecharse como, de la fue necesidad. Aprovecharse, fue. Sencho, me dicen que tiene muy buenas relaciones con el nuevo director de la Universidad Recinto San Francisco de Macorís. ¿Esto impide la protesta por reivindicaciones que han sido una constante en ustedes? No. Incluso pueden ver en nuestro Facebook que nosotros siempre hemos estado denunciando la, la irregularidad en la universidad. Recientemente denunciamos de que en el comedor económico, o sea, el comedor universitario se suple del comedor económico. Del estado. Y ellos solamente pueden suplir 200 raciones por el hecho de que está terminando el año y ellos tienen un presupuesto anual uh -huh. y casi siempre a final de año se acortan. Todas las instituciones presupuestales claro. se le acorta el presupuesto a final de año. Y ellos decidieron, tomaron como medida, que a la universidad solamente le pueden aportar 200 raciones. Nosotros hicimos una denuncia y nos reunimos con el director y se decidió de que se va a cocinar una parte en el comedor económico, ojalá que sea toda que se cocine allá. Esa es nuestra demanda. O Esa es la intención central, del, del la intención bueno, es la intención nuestra, la del director Sabrael. Él. Él, él. lo ha dicho públicamente, que quiere llegar hacia ahí. Sí, también denunciamos de que en el, en el recinto hay dos bustos sobre los héroes Manolo y Camaño, que necesitan ser pintados urgentemente. O sea, yo creo que es una falta de respeto en la universidad de que se haga un busto a, a dos personalidades como esa que representan tanto para la República Dominicana y que ...por pintura, meramente, no, no, no sean tan admiradas como, como deberían. Y así hemos hecho varias denuncias de que la cancha no tiene iluminación, necesita iluminación. Y no nos detendríamos, o sea, para nosotros es un poco más fácil con el director... ...por la capacidad de, de conversatorio y de, y de llegar a un acuerdo. Sí sería más fácil y tal vez eso implica reducir la cantidad de protestas, pero no porque él sea, sea director y tengamos una relación amistosa, nosotros dejaríamos de protestar, porque la, eso nos convertiría prácticamente en un mercenario, que se, con uno está bien y con otro no, aunque hagan el mismo hecho, o sea, las cosas es, están mal independientemente de quien la haga. Nos gustaría saber tu opinión en torno al mensaje del pasado sábado, del ex rector de la Universidad Católica Nordestana, hoy rector de la Poca Maema. ¿Es perder el tiempo protestar? No, y no por casualidad. Eh, San Francisco tiene el, el recinto más grande del país. O sea, Luego de la, la sede central, es San Francisco. Y tiene alrededor de 20.000 de... estudiantes con, lo, con los nuevos ingresos que ingresaron en este semestre y eso es más que casi 20 universidades juntas del país. Y cuidado. Y, y sí, y cuidado. Entonces, no pienso que está de más protestar y las protestas también son de acuerdo a los países. Si él mira en Estados Unidos, Francia, Alemania, mm. las protestas son realmente algo que tú dices, bueno, pero hay que cerrar el país, porque ahí se queman locales, carros, o sea, y la sociedad, claro, la sociedad entiende de que por qué se está haciendo eso y tiene un cierto control sobre eso. Pero no es una pérdida de tiempo protestar. Bueno, gracias. Bueno, pues felicitamos finalmente... a la entidad que sigan avanzando para, para que así llevar la universidad prácticamente o su re relación en una, en una app. ¿Qué tú entonces esperas que debe de ser el uso de este a futuro? Bien, sí, eh, irlo mejorando. Yo les recomiendo a, a los estudiantes que la descarguen, que sean críticos. Realmente a nosotros sí. Si totalmente no, gratis. Sí, es totalmente gratis. Sí, eso, la descarga. O sea, sería injusto cobrarle a un estudiante sí. por facilitarle algo. Es aprovecharse de las necesidades. ¿Ya tienen Esa la medición no la de cuánto lo han descargado todavía? Sí, van 300 personas. De, sí, eso fue desde el jueves, viernes y jueves. Jueves en la tarde. Jueves en la tarde a hoy lunes. A hoy lunes. 300 personas, sí. Muy, sí. mucho. Y Qué bueno. es totalmente gratis. Y si entienden que debe mejorar algo, eh, se pueden comunicar con nosotros. Ahí incluso están los, las redes sociales de, en los centros donde tenemos presencia. Y decirnos qué entienden de que se debe de agregar. Como no, muchísimas gracias, Shenkowski, Acosta Acostachenko, que es el secretario general del FJD, de Movimiento Estudiantil que hace vida en la UAS San Francisco de Macorís. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en la Mañana. Mezclas la fragancia de Fabuloso con una poderosa.